Campeones de League of Legends en 10 segundos. Kaiser. al pegar 3 básicos o 3 habilidades, genera este círculo. Golpea con el martillo. Al pegar, genera su barra blanca. Al usarla, se pone un escudo. Y se si la vuelve a usar, se cura. Te trae o te saca. Te manda a Brasil y acá hace más daño. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.